Profesora, qué ilusión que nos está viendo un montón de gente por la cámara, eso de ahí. <risa> Además estamos con alguien que es buena gente, ¿eh? Que es don, don José Miguel Álamo, Es consejero de Política Social, ¿verdad? Oh, ¿Y, y, sí, y, y que ha montado hoy aquí? Esto es una locura, un montón de gente. Sí, gracias a, a todos ustedes también, ¿no? Yo creo que a toda la gente que ha colaborado, que ha trabajado para que hoy, pues, eh, otras tantas miles de personas pues, puedan disfrutar de una jornada... De Gran Canaria Accesible, de una jornada de concienciación, de una jornada en la que practiquemos la inclusión y que las personas con discapacidad y las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad pues puedan disfrutar en un lugar accesible, de la parte de la playa de las canteras, pues de actividades deportivas y culturales. no Y sobre todo también algo importante, que las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad puedan vivir hoy ...y ponerse en el lugar de las personas que tienen alguna discapacidad... ...para que entendamos, comprendamos y entre todos... Eh, ...hagamos posible una Gran Canaria accesible. Yo creo que eso es lo que más nos ha gustado... ...que hemos visto que todo el mundo ha participado... ...que todo el mundo está interesado, que las canteras están llenas... ...y aprendemos que, que es una isla de todos y para todos, ¿no? Do, do, don José Miguel, ¿qué mensaje le podemos decir a toda la gente... ...que nos, que nos está viendo y, y, y que quiera participar... O, ...o qué puede hacer para que tengamos una Gran Canaria más accesible? Pues yo creo que lo que significa la jornada de hoy ¿no? y el objetivo que, que queremos eh, cumplir que es eh, seguir concienciando de que si todos nos ponemos un poquito, de que si todos colaboramos y especialmente las instituciones públicas, en este caso el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, nos unimos para impulsar este tipo de iniciativas y que efectivamente generemos conciencia. Evidentemente queda mucho por hacer, hacer una isla accesible significa hacer los hoteles accesibles, los restaurantes accesibles, los teatros accesibles, los museos accesibles, en definitiva los servicios accesibles, estamos dando ese tipo de pasos poco a poco y simplemente lo que queremos es la, la concienciación y la colaboración de todos. No se puede decir mejor. Pues seguimos luchando con eso. Que todo el mundo luche por una Gran Canaria accesible, ¿verdad, profesora? Yo estoy un montón de emocionado. Nos seguimos viendo y seguimos trabajando. Adiós. Qué